Palma Palmilla ha acogido uno de los pocos rezos colectivos del fin del Ramadán en la ciudad de Málaga. Un millar de personas han acudido a primera hora de la mañana al campo de fútbol del Club Deportivo 26 de febrero. Hombres, mujeres, niños, niñas, musulmanes han rezado mirando hacia la ciudad de la Meca. del es el fin de, de Ramadán, en La fiesta del fin de Ramadán son dos fiestas eh, mayores al año, la fiesta del fin de Ramadán y la fiesta... De, ...de la peregrinación, que es la fiesta del sacrificio. Eh, después de 30, años, 30 días, 29 30 días de, de ayuno... Pues ...entonces se celebra este, este día. Ha coincidido hoy, que es viernes... ...que ha coincidido dos fiestas sin en una. Entonces los viernes normalmente son una fiesta... ...digamos también mayor, semanalmente... ...y esta es anualmente. Entonces se reúnen eh, todas las familias, la, la, la comunidad... Eh, para, ...para festejarlo... Eh, con, con asistencia digamos, a este rezo digamos, colectivo, y luego pues se celebran en las casas esas, eh, invitaciones, comidas colectivas, y, porque incluso hay personas, por ejemplo, que no tienen familias aquí, pues entonces se reúnen amigos, se reúnen vecinos, se reúnen personas digamos, conocidas y, y, y lo festejan. Bueno, en, en el campo es por la amplitud, es por el espacio, entonces hay mayor afluencia. Entonces, para no celebrar, digamos, en, en, en, en los barrios, digamos, porque hay cuatro o cinco mezquitas en los barrios, pues entonces se, se, se, se unen, digamos, aquí, que es más espacioso y así, tanto la, la, las mujeres como los niños, como los mayores, como los adultos, pues entonces tienen más espacio y se celebra con mucho más gusto y además siente uno que está en, en su país de origen. Porque no solamente para una, una nacionalidad determinada, sino incluso que hay españoles y españolas musulmanas que asisten. Entonces siente uno ese forvor digamos, de um, fe, um, festivo. Ve que hay mucho espacio, entonces se, se festeja con, con mayor uh, in, in, in intensidad, digamos. Gracias a ustedes y a todas las autoridades, digamos, que han permitido, digamos, esto y, al, y a los responsables, digamos, de, de, de, de de, campo de, fútbol, del cambio sí. de, de, de fútbol, con, de todo corazón, de verdad. Todavía existen muchos prejuicios sobre el mundo del Islam. Preguntamos a Mulay Abdelah qué se puede hacer para que la cultura musulmana sea más y mejor conocida. Bueno, primero, el, el, el comportamiento de los propios musulmanes. Eh, segundo, la prensa. La prensa, digamos, tiene un, un factor muy influyente eh, la, la, la buena imagen o la mala imagen tanto de una persona como de una comunidad como de un país incluso o incluso de un continente depende de la publicidad que se le, que se, que se le da eh, porque el, el islam no es para una comunidad no es para una, una, una generación es para eh, una nacionalidad el islam es para toda la humanidad porque la esencia y la procedencia es la misma, todos provenimos de Adam y Eva, todos somos hermanos. El Señor, el Creador es, es, es único, quien ha creado África, que han creado Asia, que han creado Europa, ha creado. entonces la, el Creador es, es, es único, la adoración hacia Él es, es, es, es única. Puede variar digamos la, la, las vías, pero el objetivo digamos, es, es, es, es uno.